Tengo tengo garante aquí. Que... 40 millones vendrían. Dime que no, ahora. Es propio del momento lo que está ocurriendo a nivel nacional, si se quiere. Hablar de política. Hoy, en este viernes 4, cierre de campaña, ya el próximo domingo se aproximan las elecciones primarias. Abierta. Y, de hecho, hay muchas expectativas, hay muchas incógnitas. Hoy, aquí, vamos a estar un poquito más claros. En ese perfil político, tenemos a dos expertos. George Smith y Arismendi la antigua los recibimos con un fuertísimo aplauso. Muy bien bienvenido señor Jerry cómo es Néstor? el hombre con el que Néstor va a ir a solicitar préstamo. Uh -huh. Mi querido préstamo. amigo para la gente sepa yo no tengo amigo guaguao Jerry Smith tu amigo Popi, claro mi amigo Popi, Popi allá. arriba. Pero Popi igual a mí y qué es paso no es majico el Pop ya por qué sí, tú necesitas el amigo Jerry a mí Ay Dios mío. Neto, ¿para qué tú no necesitas llevar? ¿Para qué tú no necesitas llevar? El garante mío, mami, ya. <risa> el garante, por fin Atención, se acabaron los problemas. Bueno, antes este. de que Jerry empiece, el interés de nosotros es que, como jóvenes, hay una llamada. No, llegue pronto. No, Jerry. <risa> Eso <risa> es lo que dijeron así. Buenas tardes, ¿quién está ahí eh, con nosotros? Bueno, Saludos. Oye, le habla el delivery de este lado ey, hey, hey, delivery. ay, yeah, yeah, yeah. no, no, no, ay! ¡Oye! Le fui a llevar, le fui a hacer un delivery ayer al serie de campaña Gonzalo. No me dejan entrar porque hay una gorra de leones de gracia. ¿Oyen? <risa> <risa> ¿En serio, delivery pero, pues, pero lamentablemente, tú sabes, yo le dije, déjame entrar porque se me da la cuita. Y imagínate, me dijeron, no, no, no, ponte esta gorra. Y esta, país pues, si lo tuve que hacer. Y llevar esta y me con mi chelita. Ah, no, no, Muy no. Muy bien. No, no, no, no. ¿Te fue bien? Pues ¿Te, te fue bien. Sí, pero no, le, le, le impusieron. No, sí, no, <ríe> no, miren a mí. <ríe> <ríe> Jenny, bienvenido. Buenas sí. tardes. Un placer tenerte aquí con nosotros. Y de verdad que hay muchas incógnitas respecto a estas elecciones primarias. Y qué mejor que seas tú y Arismendi la Antigua que quienes no... pongan esta parte que. Son representantes dignos de la juventud. Mm -hmm. Sí, son muy jóvenes comunicadores y profesionales que... Y ese es el interés de nosotros, de que la juventud, de cómo la, la juventud se puede sepa, conocer, claro. conocer, conocer tú sabes, ya que la juventud eh, representa un gran porcentaje para, la, para estas nuevas elecciones. Somos más. Sí. Somos más. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, a San Francisco de Macorís. Podemos decir que buenas tardes, a República Dominicana. Claro. Sí, es sabe. importante para nosotros estar en este espacio, porque es un espacio colectivo, un espacio que brinda lo que ofrece, es decir, juventud. Aunque se escuchó un poco de pleonasmo, pero es la, sí. es la realidad. O sea, A veces Cierto. tú, una persona ofrece algo y brinda otra cosa. Es, es, es complejo. Pero nosotros podemos hablar desde el punto de vista de las primarias, más que de, los, de las organizaciones políticas que están participando dentro de ellas. Las primarias en República Dominicana es la primera vez que se, que se realizan simultáneas. Es decir, que todos los partidos políticos que vayan a hacer primarias las realizan el mismo día. La costumbre era que los, las organizaciones políticas las, las celebraban independientes. Es decir, el PRD hacía su primaria, el PLD hacía la suya, el PRM igual. En diferentes Ahora días. No, exactamente. Ahora no, nosotros traímos un modelo por la cabeza, argentino. Argentina tiene más de, más de 30 años celebrando primarias en las organizaciones políticas eh, simultáneas. ¿Está República Dominicana preparado para eso? Eh, a nivel conflictivo, ¿no puede crearse algún conflicto social? Bueno, no puede tener una debilidad también, eso que, en, en, solo, no solo con lo conflictivo, sí, que dice Bella, también con la forma tan moderna que se va sí, a hacer. Existen debilidades. Leía hoy un artículo que establecía que, que los dominicanos hemos perdido la capacidad de escuchar y con eso la, cap la capacidad de crear, de crear cultura y la capacidad de asimilar las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros hemos venido en una ley extremadamente joven en principio de año, una ley electoral que nos obliga a hacer las primarias simultáneas sin una educación al ciudadano. Nosotros tenemos un comercial, podemos decirlo, de hace menos de un mes, donde es que al ciudadano se le explica. Eh, se hizo un simulacro hace un mes y medio, pero ¿quiénes de ustedes, qué joven se enteró del simulacro? la o sea, no, no Si usted me pregunta a mí cómo se debe votar, ahora mismo Exacto. yo me quedo en cero en ese sí, examen. Exactamente, es decir, que la sociedad dominicana, que la población, que es en un 60%, es una, una población oh, analfabeta. Okay. Y que en el otro porcentaje, un porcentaje muy amplio, es una, una población analfabeta funcional, es decir, personas que saben leer, saben escribir, pero no saben lo que lee ni saben lo que escribe. Nosotros tenemos muchos amigos que saben eso, sí. que son así. Es decir, que eso desde la educación nos podría crear problemas con respecto a lo que cuando el ciudadano vaya a, a votar lo que las primarias vienen en República Dominicana a hacerse simultáneas, nos vienen a, a quitar un sabor, un mal sabor a boca, pudiéramos decirlo, cuando las organizaciones políticas tradicionales eh, hacían sus primarias, siempre había un conflicto, un postconflicto, es decir, había un conflicto entre los, eh, cuando eran dirigidas por ellas mismas, por las mismas organizaciones políticas, había un conflicto entre los candidatos que estaban aspirando a posiciones. Ahora lo que se decidió es que todas las organizaciones políticas que vayan a primarias van a ir en un solo espacio. Y el árbitro va a ser quien tenía que ser, que es la Junta Central Electoral que está para eso. Pero antes no era así, antes no. eran los mismos partidos, las mismas organizaciones políticas. Ahora, pero el hecho de que esas organizaciones, el hecho de que sea la Junta Central Electoral, que es el árbitro idóneo para esto, esté, esté eh, eh, en, en, en el medio de estas organizaciones políticas a fin de arbitrar, vamos a decirlo así, el, el, el, el, el proceso. ¿Nos brinde algún tipo de garantía? No, nos no nos va a brindar ningún tipo de garantía por una cuestión fundamental. Hemos visto en la práctica del partido Estado que está en enquistado en el poder y trata el erario público como si fuera un erario particular, que todos los estamentos institucionales del Estado, Suprema Corte de Justicia, o sea, lo extrapoder. Cuando digo extrapoder, hablo de, de instituciones que no pertenecen a los, a los, a los poderes. Constituido, pero que están fuera mirando qué es lo que sucede. Entre ellos está las, las, la Junta Central Electoral, el, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral. Cuando o, observamos todo eso, vemos que todas las personas que están dirigiendo esas instituciones son parte esencialmente el partido de gobierno y obedecen directamente al presidente de la república. Eso, es una cuestión... O sea que es posible que sea un poquito viciada lo que va a pasar el, el domingo. Bueno, desde nosotros, lo que nosotros estamos viendo... Porque, eh, perdón eh, que te interrumpa. El mismo Leonel Fernández eh, eh, se ha quejado porque él dice quiere pero, pero los votos manuales. Él lo quiere lo sí, manual los manuales. ¿Es posible eso para ya en, en día tan no, pocos días? ¿eh? No, ya la Junta Central estableció que va a contar un 20% de los uh -huh. votos, desde el aspecto manual. En el aspecto manual. Exacto. En esa parte del sistema, ya con esta interrogante que tiene Leonel Fernández, se es puede que Leonel decir... Fernández, escúchame que te interrumpa, Leonel Fernández lo que está recibiendo fue lo mismo que él dio. Sí. Ejemplo, si si tú tienes dos boxeadores... Tú claro. no puedes pretender que uno de los boxeadores se quede de brazo cruzado, no, si no él tienes sabe que esperar voz que le hizo La misma, la misma, mm -hmm. es decir, es decir, lo que te quiero establecer ahora, es decir, que todo lo que nosotros estamos escuchando, mirando, oyendo so para que, claro. es demagogia. O sea, es demagogia de la pura y demagogia de la buena. Porque porque son personas que desde el aspecto de la práctica desde la práctica, están eh, ejerciendo esa, condu de esa conducta desde hace mucho tiempo. Cuando establezco desde la práctica es que tú practicas algo diferente a lo que, a lo que tú piensas. No, y a él lo que tú atribuye estableces. que se le está midiendo no con la, la misma Tú no le has bala. dicho como mujer a tu... A cuando eras adolescente, hablábamos ahorita de las baladas, y tú decías, yo echaba agua... Eh, cuando estaba limpiando, pero sí, tú en algún momento no le dijiste a tu mamá, mamá, ya yo limpié, pero en realidad no lo hiciste. O sea, yo trapié, en realidad no lo hiciste. O sea, tú estás pensando algo, pero desde de la práctica hiciste otra cosa. O sea, sí. También está con nosotros Arimendi la antigua, eh, Arimendi, es que tú mi amigo. tienes que operar. Eh. Mi amigo. Gracias, Muchas gracias, Genesis, a todo este equipo de estrella que ha podido juntar. Mi hermano, la verdad que me siento Arizmendi. totalmente Mendi. contento de estar Buenas acá haders, compartiendo Mendi. con todos. Estos talentos, Franco macorizanos fíjate, Yeuri, que puntualizabas algo. Creo que Leonel Fernández, ahora que ha sido quien más se ha quejado de este proceso del voto automatizado, se le olvida de que tres semanas, hace apenas tres semanas, señores, el Pleno de la Junta, eh, lo visitó a su oficina, algo que fue altamente cuestionado. Eh, me sorprendió que los demás partidos se o sea, quedaran una preferencia tranquilos. con él. Exacto. Es, lo visitaron a su oficina, en es, la funglo es de, de. Es y, de inocente sorprender. Y <risa> se le mostró cómo sería todo el proceso. Sin embargo, ahora, fíjese cómo empieza, eh, empezando a ser benvita, como se le dice. Y a petición de él, eh, se vuelve a este... Conteo manual de un 20% pero Que él pidió un 50% hipólico. También fueron con Hipólito de la Junta Central Pero ya posteriormente, okay. o sea, posteriormente de, de, de eso luego sí, que se amó el escándalo el Luego que net. se armó el escándalo Entonces para disimular un poco la cosa Pero aparte de eso señores eh, Recordando también No sé si ustedes saben que ese Roberto Rosario Que se ve tan activo ahora mismo en la política Fue presidente Y fue quien dirigió la Junta Central Electoral sí. Y fíjense hoy como descaradamente Señores, viene a encabezar el equipo, eh, podríamos decir una de las personas tácticas del equipo de Leonel Fernández, algo, ojo con esto, que nosotros los jóvenes de este país debemos de tomar y valorar. No es justo que este tipo de cosas pasen, pues... Un órgano que se supone debe ser neutral, ni antes ni después debe de inmiscuirse en ningún partido político, porque eso deja mucho que decir bueno, de esos triunfos de Leónel Fernández. Bueno, eh, la pregunta eh, para Yeury y para Arismendi, y cualquier luchillo también pueden, luego de que los, los invitados den su respuesta. O sea, ¿qué va a pasar el, el domingo? O sea, ¿va a haber un, un, una. ¿Un acto masivo de personas que van a ir a votar? sabe ¿En verdad se va a hacer un presidente para hacer la primera, prima la, eh, por primera vez la primaria en conjunto de, de los partidos? Bueno, lo primero que tenemos que ver es que estas primarias han generado muchas expectativas con respecto a dos candidatos en específico, que es Gonzalo Castillo y Leonel Fernández. Uh -huh. Son dos partidos en uno no tienen absolutamente nada que ver con ideología, todo es dinero. Para esos seres sociales, para ellos que están en esa conquista de poder, no tiene que ver nada desde el aspecto ideológico, eso que ustedes escuchan, de salvar al pueblo, de la, de, de darle más empleo a la nada juventud, eso. eso es demagogia. Ellos ¿Tú sientes que es lo mismo? ¿Tú sientes que Leomel no, Leomel es lo mismo de Leomé y Gonzalo? No, es, que ellos, es que todos esos, todos, el PRM, todos los candidatos, todos, sin excepción a uno, todos los candidatos del PRM y todos los candidatos del PLD no quieren saber del pueblo. Solo quieren al pueblo cuando van a elecciones. Claro. Es, um, ¿Es ¿Tú, ¿tú crees eso? que eso ellos van a motivar Ahora, a que vaya la gente razón. a votar a las primarias? Porque ¿Qué no es, es lo que pasa? no es una el, el abrazo el abrazo de Judas. Sí. Anda un meme por ahí que decía sí. que sí. nadie ha visto a Margarita Leones dándose un abrazo como sí. es sí. Eh, mire, te no, preguntaba te preguntaba. Da, déjame explicarte uh -huh. esto, sobre <risa> pero que va, va a haber una motivación de va a haber una motivación. La va, la va a ver ustedes la van a, van a, van a ir van a ver a todas las escuelas todos donde haya centro de votación lo van a ver lleno de gente, pero ¿por qué? yo les voy a explicar ahora por qué esas, esas organizaciones políticas en todos los años que han gobernado nuestro país han creado necesidades, necesidades básicas, que es que muchas personas más del 80% de la población de este país no tiene capacidad económica para cubrirse, la primera necesidad que ellos han creado es la educación que no le enseña a esas personas y no les interesa y no les, tampoco exacto, no, les interesa, no les interesa porque educarlo. el momento que le enseñan ya, ya queda abiertamente. De Ahora, un enemigo más. ¿Qué es lo que hacen estas personas? Ellos se aprovechan de las mismas necesidades que ellos han creado. Entonces, acumulan todo el dinero del planeta Tierra, dinero robado, uh -huh. al, al pueblo dominicano o sea, a nosotros, para poder mantenerse en el poder con dádivas. Entonces, esas personas que no tienen la, la eso no es culpa de ellos. Es que el Estado no lo ha formado para, de, de, para, para decidir por ellos. Entonces, ellos lo que hacen es que compran que compran esos votos. Para ti, Arimendi, ¿qué va a pasar este, este domingo? O sea, bueno. Presión, este, este domingo, señores, ¿Cómo la gente se va a mover? Tendremos, sin lugar a duda, una guerra de papeletas. Ya lo hemos dicho, lo dije eh, en el programa de esta mañana. Donde la táctica que está utilizando específicamente de Leonel Fernández es. Eh, aglutinar dinero para el día de movilizar toda la logística, lo mismo está haciendo el o sea, equipo que de Carlos Castillo va a ganar quien bien. mueva Exacto. más dinero ojo bien. con esto señores, es las primarias <risa> las primarias siempre se caracterizan como por un nivel de votación bajo, en este caso la media de las primarias siempre es un 30% y una novedad que tendrá este proceso es que al ser tan rápido eh, no nos sorprendemos si se observan los centros de votaciones sin fila. No significa que no haya votantes, sino que el proceso es más ah. rápido. En el simulacro, por ejemplo, yo contabilicé eh, el tiempo y el tiempo de votación una llamada es una de uno y medio a dos minutos. Tenemos una, llamada. una llamadita. Buenas tardes. ¿Qué nos habla? Buenas. Le habla un desconocido. Buenas tardes. Cuéntanos. El domingo viene un tipo, un funcionario, con un maletín, con un millón, al aire a 3.000, de... Lo, lo voy a grabar y lo voy a mandar para allá. A, a grabar. No, mirando, mirando, mirando, ¿no? mirando ¿no? quiero ahora, saber si ahora. este nuevo sistema para votar es un sistema seguro. Eh, es un sistema seguro de acuerdo a la independencia que tenga la Junta Central Electoral. Porque es un sistema informático. O sea, de acuerdo a la independencia... Hay universidades que han certificado que es un sistema sí, seguro. Sí, es un sistema seguro, pero la seguridad no es total. Y nosotros tenemos ejemplos, muchos ejemplos. Por ejemplo, vamos a decir uno. Los escáneres en las elecciones pasadas fueron un fraude para ay, el ay, país. Claro, por eso te ay, pregunto. Fueron dinero. un fraude para claro. el país. ¿Están dañados? Sí. Pero, pero, pero además de ay, eso, dinero. si fue un fraude para el país desde el aspecto económico, wow. pero para las organizaciones políticas que estaban en ese momento también fue otro fraude. Bueno, yo creo que antes que no veamos... O sea, nos quiero... Yo quiero una pregunta o sea, para Arimendi okay. por favor. Quiero que antes nos vayamos ¿Qué panorama puede ser posible el domingo? ¿Sabe? En, en, vamos, vámonos primero con, con las presidenciales del partido de la liberación bueno. Dominicana. Ahí está Gonzalo y ahí está Lionel Fernández Para ti Arimendi el Bueno, el panorama por ejemplo en el caso del PLD Hay que decir que el ambiente está totalmente reñido Todavía no me atrevo hasta la fecha de hoy no me atrevo a, a vaticinar Después, de, nada, después que Danilo levantó la mano. El, o sea, exactamente, brazo, porque ya ¿verdad? ese acto de ayer... Eh, no sepultó. sepultó. O sea, causó un impacto en la población y eso puede favorecer positivamente a Gonzalo Castillo. Pero también debemos de reconocer que Leonel Fernández tiene muchos seguidores. Ahora bien, hay un dicho que dice que en política no se gana con mucha gente, sino con el 50 más 1. En el caso del PRM... Y la gente puede opinar qué va a pasar el domingo. El ¿Usted cree que va a pasar el domingo? En el caso del PRM está todo. Todo definido, yo creo que Hipólito simplemente va a una contienda con la, con la única intención de participar, porque sabe que no tiene ningún chance humano, eso ¿Qué? pasará Pero, oye, alguna oye, Neto, 90 papá, 90, 90 no, en 10, realidad, 10, más o menos, o sea que, que va solamente <risa> por, por pasar el camino. Pero, ojo con yo esto, señores. Yo voy a una pregunta, Arimendi, por favor. Tú no sabes a qué hora es la logística que tú dijiste ahorita. <risa> <risa> no, eso, la es eso es peligroso. No puede orientar, flaco. Yuri, sí. bueno, para ti, ¿qué tú a... crees que es posible que va a pasar el, yo, el domingo? Yo voy a obviar esa pregunta, uh -huh. porque pase lo que pase, gane quien gane, el país pierde es lo primero. Yo quiero aprovechar, el, piedre, momento. Yo sí, quiero aprovechar el, el momento, aprovechar el momento para ponerle entonces, estado. Ahora, eso, yo, ¿por qué tú crees que pierde? No, es es por la práctica que han tenido estas personas. Uh -huh. O sea, Gonzalo Castillo, la, la, la el Coral, la Avenida del Coral, que es la, la, la que te lleva a Bávaro, uh -huh. la que te lleva, es una autopista hermosa. Eh, oh, no, vamos a poner otro ejemplo para que para para que ellos no puedan uh -huh. La, la avenida, la autopista que te lleva del Cibao al sur, para poner un ejemplo claro, no sé si ustedes han, han ido por ahí. Vaya, no o... eh, el kilómetro estaba, estaba eh, cotizado, vamos a llamarlo así, en 5 millones de dólares cada uno. Al final terminó en 8 millones de dólares. Y en Perú, uno igual, el kilómetro, y uno en Alemania, el kilómetro de una carretera idéntica a esta, en Perú estaba a un millón de dólares y en Alemania a 500 mil dólares. Es decir... O sea, que la campaña la está haciendo con los choritos. Así cero, es. es sí. Te decía que voy a obviar uh -huh. esa pregunta. Ahora, tú me dices, ahora, ahora, para, ahora le pregunto a los dos, ya porque nos no, falta poco tiempo. Eh, luego que de, de, como me dijiste que iba a obviar esa exacto, pregunta. Exacto. A fin de hacer una exhortación a los jóvenes. Uh -huh. Nosotros en República Dominicana somos el 60% más de la población dominicana somos nosotros los jóvenes que tenemos el poder, vamos a encaminar este poder que nosotros tenemos por un buen camino por el camino que le beneficia al país vamos a practicar política pero política decente y consciente pregunta y, y puede integrarse todo el equipo dependiendo de quién gane el PBD se divide o va a estar fortalecido empiezo ahí empiezo ahí, empiezo ahí. Empiezo ahí. Empiezo ahí. Empiezo ahí. El PRM, señores. El no, PLD. Vamos con el PLD. Espérate. El PRM no ha querido eh, abrirse frente con ninguno de los dos candidatos porque ellos entienden que cualquiera de los dos que pierda dentro del PLD será su, su aliado. Ojo con eso. ¿Qué te dice eso? Que probablemente una derrota de Leonel Fernández pasará a lo que ha pasado en muchos puntos. Donde el que pierde sí, no acepta los resultados. No llegar, Arimendi. Al, punto, y en al, al lugar, punto, Arimendi, al, al punto. punto. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a dividir el PLD después de esta primaria, sí o, ¿o no? No se divide, no. pero habrá una fracción que la catalogan de minoritaria que se tendrá que ir. No, ¿Cuál, no ¿Cuál es no la fracción? No se van a ir. ¿Cuál, se va. ¿Cuál es la fracción minoritaria? La fracción de Leónel Fernández. Bueno, Daniel no no no se, ¿se va a dividir el PLD? Yo sí creo que sí. ¿Usted cree que sí? Sí, yo creo que sí. ¿Y tú ella? ¿Tú crees? Creo que es algo lógico, pero son muy descarados, por así decir, o muy diplomáticos y no se van a dividir. O sea, va a haber cierto... O sea, bella, cierto bella, espinita, pero van a seguir ella dice que van a estar con la espinita, pero van a estar unidos. Eh, antes de, de neto, Jevry, Ellos no se van a dividir y te voy a decir por qué. ¿Tú crees que no? La, no, te voy a decir por qué. Los conjuntos mafiosos no se dividen porque tienen, tienen Ay, intereses, son mafiosos y la mafia nunca se van a dividir. Ellos ahora están divididos porque cada quien tiene, tiene intereses y quiere superponer sus mm -hmm. intereses pero al momento de que de que ya gane uno se le va a olvidar. otro se, va, se a olvidar va a olvidar eso porque porque son mafiosos y los mafiosos, Jeuri. entre ellos se entre ellos Neto, se que por... hace rato que está dividido <risa> <risa> <risa> lo han visto, está dividido ya hace rato. Jeuri, a leonel le han preguntado más de cuatro ocasiones que en caso de perder eh, él apoyaría a gonzalo y tú sabes con qué responde él responde siempre que él no tiene en su cabeza a perder. Ajá. O sea, que y todo el que mira, va a una contienda, eso es una estrategia. Gana es una estrategia, o pierde. Ah, bueno, pero, sin embargo, Gonzalo ha dicho públicamente que si pierde lo va a apoyar. Porque en el poder. Quiero agradecer a Yeuri por, eh, por estar aquí con nosotros, a Arismendi. Eh, tal vez de más adelante, como va el proceso electoral, recuerden que esta es el primer, la primera etapa. Ya la segunda etapa Falta que mucho, ya el 20 todo, que ahí es que esperemos y estén dispuestos sí, después de la sí. primaria ya, ir a a, hay... a debatir otro de, tema. De, de, de, de, joven, joven Después joven, de, de la primaria de... puede venir alguna sorpresa, sí, ah es, estoy esperando <risas> eso. Y sabe que Yeury cuenta con nuestro apoyo en todo lo que él decida. Así que gracias a la persona bella de pedir el programa y claro yo... que sí. Recordarles a ustedes que tienen una cita con nosotros, gracias a nuestros invitados en el panel de hoy, yuri Smith y Arismendi la antigua. Ustedes el lunes tienen un compromiso con este equipo para combatir el aburrimiento. Con ustedes los osorosos en este viernes se subieron y nos vemos el lunes, si papá Dios permite. Bye, bye.